calcular exactamente lo que se puede hacer. Esto no quiere decir que el edificio sea débil. Esto quiere decir que le vamos a poner la estructura necesaria de reforzamiento para que pueda pasar. Entonces aquí lo importante es tener claridad, calcular con lo que se puede hacer, pero por el camino más común a nivel de precios. También otra cosa que pasaba antes con este tema de los apartamentos es que veíamos el entorno de nuestro terreno, veíamos el entorno de cómo creció y nos damos cuenta que tienen una arquitectura quizás muy tradicional. Y lo que hace mucho match con el mercado Es que en vez de hacer algo tradicional como pasaba antes Pagamos algo totalmente diferente Algo que sea moderno, concepto abierto Si nosotros hemos recorrido natural de un cliente cuando va a rentar Normalmente quiere decir en, en ese terreno, en esa ubicación, en ese sector, en ese barrio Porque alrededor de ahí tienen condiciones que lo atan a ese barrio Y por eso muchos de ellos necesitan un apartamento que se ajuste a su necesidad Si yo entendiendo esto en vez de hacer una tipología igual y competir por precio, tener que bajar el precio, en vez de hacer eso, pues hago una tipología de apartamento diferente en donde yo sea el único que atiende al mercado que aún no ha sido atendido en esa zona. Si todos son de tres habitaciones, porque sea yo un apartamento de uno o de dos. Entonces, si yo soy el único que tiene apartamento de dos, o me pagan lo que yo pido, o aquí, no se va a mudar. Y ahí donde el precio de renta mío va para arriba, porque lo que estoy buscando es rentabilidad. Al final, el objetivo principal, lo que se está buscando, es que ustedes puedan poner a parir ese terreno, construir un pequeño edificio de apartamento o una casa, ponerla en renta y ustedes poder regresar de retiro a sus países. Todo esto que estoy eh, hablando, yo lo cubro a través de una asesoría. Cuando ustedes estén listos, pueden inscribir aquí abajo al canal a la arquitecta María Carmona, que lo va a atender. Ella va a coordinar la visita al terreno en esa coordinación y ya van a necesitar que ustedes por WhatsApp o por correo aquí abajo por el canal le envíen la dirección del terreno. Es muy importante poder ver todas las opciones que podemos hacer. Este proyecto no se tiene que adaptar a mí como arquitecto o al equipo. Se tiene que adaptar como que a usted. De qué manera ustedes pueden lograr la rentabilidad para que puedan lograr el objetivo? Es verdad que el objetivo de la rentabilidad pero la rentabilidad al final tiene poder ustedes volver a su país tranquilo, poder realmente disfrutar de sus familiares y vivir en paz por muchos años con una entrada fija que esté garantizada. Muy bien, yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir su mensaje ahora a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Nos vemos en el siguiente video.